All day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix, marathon KG, Saxophone. Hola, hola, aquí kimochitos. bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierdan ningún video tutorial Si les gustan los maquillajes, y si quieren pues aprender a maquillarse Súper glam, elegante y bonito Así que quédense viendo si quieren ver pues este maquillaje que voy a hacer hoy Ok, bueno, niñas, entonces voy a poner, bueno, corrector, primer para sombras Si tienen, yo pongo pues un corrector Casi no uso primer de sombra eh, con el corrector nomás me sirve, la verdad No es necesario pues el primer Pero si tienen la posibilidad de comprarse Y está por ahí, pues si ven uno que les guste Pues si se lo compran niñas No a fuerzas tienen que usar un corrector Bueno, <risa> entonces Y estoy harta con esta gripe No me quiere dejar, no me quiere dejar No sé por qué sí, Niñas, para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de este... Dedo Color, tiene un código de descuento que es Kimchi y los links de la tienda están en la cajita de información. Entonces estaba pensando hoy utilizar unos colores así súper alegres porque ya viene primavera y pues quiero estar para que tengan sus maquillajes así súper alegres. Bueno, entonces eh, estaba pensando en un naranja con un amarillo, creo, aunque se va a mirar muy exagerado, pero lo voy a hacer así como que. Para que se mire elegante y bonito, pero sin nada exagerado. Entonces, ok, este naranja de aquí. No sé por qué en la cámara se mira diferente. Bueno, pero es un naranja. Y chicas, entonces voy a estar utilizando una brocha así para difuminar. Y esta de aquí es la brocha de Docolo, niñas. La colección de neón. Entonces, aquí, vámonos a estar difuminándolo. Yo siempre empiezo de la parte final, niñas. No sé por qué, pero por aquí. Y de ahí poco a poco lo voy difuminando hacia arriba. Así. Poquito a poquito. De esta manera, vean. Así. Suavecito, suavecito, ¿ok? De esta manera. Así. Tratando de jalarlo para... Pues para atrás, así. Para que se vea, no sé. Bueno, vamos a ver, ¿ok? Es que... Pues para salir, a mí me gusta pues maquillajes no tan exagerados O sea, que se noten sí, pero no tan exagerados Y um, aparte, bueno, sí también me gusta hacer mis maquillajes súper exagerados Pero pues, para estar en la casa y así, o oh, bueno, ya si no Pues si estoy maquillada, así si necesito salir, pues sí si salgo, verdad Pero si quiero verme toda gantona No sé, diferente, bonito y pues ahí sí, me quedó diferente. Bueno, bueno en este lado también ya lo hice de esta manera así. Entonces como el color no está tan exagerado, vamos a agarrar de frente el corrector y vamos a hacer el corte, ¿ok? Vamos a aprovechar de que pues el color no es muy exagerado. Muy fuerte. Bien. Y ya salió, o sea, súper rapidito. Ay, se cayó mi Niñas, Aquí en el cantito, nomás le frotan con el dedo, bueno, a toquecitos para quitar el exceso de lo que es el corrector. Y quede pues más bonito. De esta manera. Pero ya quedaría pues así el corte. Aquí nomás le hace un poquito, creo que está muy levantado ya aquí. Entonces venimos aquí y le metemos un poquito la sombra, ¿ok? Nomás pues un poquito, niñas, así. Y bueno, ahí ya quedó más o menos así, entonces en este lado también le hace un poquitín y ya. Este ojo ya me puse el amarillito Estaba pensando utilizar este de aquí Pero que está muy fuerte Entonces decidí por este de aquí Que es un amarillito Pero es súper bajito Y así como que va con el maquillaje Y no se mira pues tan, tan, tan exagerado Entonces este de aquí Bueno, entonces aquí Poquito a poquito con una brocha plana Como les digo Van a estar este Poniéndolo toquecitos niñas Poquito a poquito Así Bien sutil Pero colorido bueno, le voy a poner este brillito de aquí, no sé si este otro que parece muy... Ver, o este de aquí, vean, no. no sé. Bueno, le voy a poner este blanquito a ver si se ve bien, si no, ya le pongo este de aquí. Okay. Bueno, entonces nomás... Con mucho, mucho cuidado. Así, vean. Bueno, yo creo que sí se nota lo suficiente. Ok, pues miren. Eh, sí si se mira bonito con este blanquito de aquí. Lo hace bien. Voy a estar utilizando un delineador líquido porque el de plumón ya se me terminó. Y bueno, pues me quedan estos. Eh, voy a hacer un delineado... Un delineado perrusco. Lo voy a llevar para hasta por aquí. Luego lo voy a cerrar. Ahí. Y luego lo voy a pintar. De esta manera. Wow, pues quedó perrón. De mis pestañas voy a pintar, Ok. Y listo, pues así, vean. Ok, bueno, niñas, aquí pues ya me puse la base. Como ya les dije, en la ojera no, porque pues la hice amontona demasiado producto. Y no queremos que se nos mire muy feo por ahí. Entonces, ya está. Y bueno, voy a ponerme el corrector. Voy a utilizar el que es de Ocho, el que me gusta. La marca me encanta. China, pero me encanta. <risa> ok Bueno, entonces voy a estar cogiendo... Y voy a estar colocando aquí abajo, Luego aquí. Aquí. Bueno, un poquito por aquí. Y bueno, eso de ahí. Y ahí pues bueno, vamos a pasar a difuminarlo todo muy bien. Por aquí debajo. No sé dónde están mis esponjitas, que tengo unas súper pequeñitas, especialmente para esta zona de aquí. Para que quede, pues, bonito. Bueno, niñas, entonces, sellan todo lo que es su base y su corrector para que quede todo su sequito. Fíjese bien. Niñas, bueno, entonces ahí voy a estar cogiendo un color, eh, es un naranja, pero es un naranja más oscuro, um, diferente a este de aquí. Entonces, si quieren le pueden poner el mismo color, solamente que como yo no tengo muchas pestañas en la parte de aquí, pues le pongo un colorcito más oscurito para que pues dé la ilusión de que tengo pestañas, pero no tengo. Pues bueno, ya me hice en este lado también. Voy a estar utilizando estas pestañitas de aquí. No son tan, pues tan así, tan llamativas, tan, tan grandes, creo yo, en bueno, comparación de otras. Con el mismo delineador, niñas, voy a estar antes de, mientras va secando las, el pegamento, en la parte de aquí, lo que es siguiendo el... El delineado negro de encima voy a jalar, ¿ok? Ok, bueno, un delineado súper pequeñito, vean. No es tan, pues, tan exagerado tan grande así. Está un poquitito, nada más. Y para que nuestra mirada se abra un poquito más, voy a estar echándole blanco en la parte de aquí, ¿ok? Ok, bueno, así, niños nomás pues, un poquito, vean, así. Ok, bueno, ahora sí vamos a ponernos las pestañitas. Ok, así. Y como les había dicho, pues no traigo pestañas en la parte, ay, me manché, en la parte inferior de mi ojo porque pues no me crece. Solamente tengo aquí adelante. Entonces, se miraría así. ¿Qué tal quedó? Ustedes díganme, déjenme los comentarios que yo las leo. Ok, niñas, pues, carita pescadito aquí encima y a difuminar, ¿ok? Aquí bajito en la papada, aquí, pues la frente, ya saben, y así. Pues bueno, ahora me voy a poner un poquito de iluminador en la nariz, niñas. Lo voy a hacer así como que, en, así pues como una rayita, ¿ok? el rubor de, de color pop niñas y lo voy a estar poniendo así para arriba así un poquitín y el iluminador que estoy utilizando es este de foca yure niñas me encanta voy a utilizar este color de aquí con una brochita voy a estar colocándolo bien aquí ¿vean? y nomás con un poquitito ilumina bien, bien, vean. apenas estoy chocando mi brocha con mi piel pero ya lo dejo así, vean perro ok niñas, pues de labial voy a estar utilizando este de aquí de color pop y un delineador también de color pop que me super encantan los dos también y el delineador se llama a ver, Bef 3 eh, no sé si se enfoque enfócate mm, ahí está ese y voy a estar pos delineando y dando forma a mis labios así de ahí lo pinta uno más así como difuminando lo vean ya lo pensé bien y le voy a poner un gloss y va a ser este de aquí vean es uno naranjita así el nombre es hoy tenía un pegamento de pestaña ahí, ahí está entonces venimos y ah uh, ah uh, y listo de esta manera pues también el maquillaje va a quedar bien bien bonito Así que bueno, que mochitas, que este de aquí sería el resultado de este maquillaje, súper sutil, pero con color, o sea, a mí me súper encantó, la verdad, no sé ustedes, déjenme en los comentarios que yo las leo, les mando un besote, gracias por verme hasta este punto, y bueno, no olviden dejar su me gusta si es que les gustó este maquillaje, dejen sus peticiones, también ayúdenme compartiendo este video, de esa manera me apoyan muchísimo. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo tutorial, y no olviden activar su campanita para que YouTube les avise cada que suba un video tutorial